bien hoy no será un vídeo como los que de juegos hoy vamos a hacer cómo instalar Minecraft en celular bueno lo primero que tenemos es ir a nuestra Play Store ok a la Play hay que esperar bueno vamos a buscar Minecraft si ustedes quieren la unción que pues era eh, en Minicap 1.19 y aquí les va a aparecer en la primera. Le van acá. Creo que sí era. Sí, le dan en descargar. Bueno, es muy fácil. Le bajan el de el descarga en la descripción. Bueno, los que no saben, les dan en descargar una, y le dan que le están descargando un archivo. es el mismo. Voy a ir ah, a, a mi... ¿Sí? Ven que yo tengo... ¿Y ¿Dónde es? Ah, espere. ¿Ese no es, creo? pero busco unas cosas. Espere. Bueno, que ustedes se van a... Que les deje. A los que no saben, pero voy... Creo que es acá. Voy a buscarlo. A ver. Les... Fila, fila, fila cinco, creo que. Vamos a buscar por acá muy file, pero, pero para file, para file, file, file, file, Voy file, Es es espera si busco 3 2 punto 3 a de vos qué es esto, qué es esto, qué es esto, bueno chicos, voy a descargar, descargué creo que es acá, sí, es acá, creo que es en esta, sí, acá, y nos vamos a ir a, dónde es, acá, mira, aquí les van a aparecer unas cosas no les pongan si quieren beta pues descansen en beta pero si no quieren beta pues vayan esperen quito los anuncios ah que se quita y aquí te va a aparecer le da acá en descargar me va a descargar el archivo pero es que yo ya lo tengo ves ahí dice volver a descargar el archivo voy a dar el link de descarga pero copiar espera este no es lo que es por ahí pero es que lo voy a buscar voy a dejar el link de descarga en Android sí a ver y pues listo, es descargar Mike Le dan acá y luego les van a aparecer Dice KKK Luego les, después de la descarga Les van a Y se van a ir Pero creo que es En la otra lado así, Acá Y aquí les van a dar acá Y si no las de Y si tiene que ir a permitirlo y les permiten y Luego le han instalar, esperan que cargue y les dan a no. Bueno, chicos, este fue todo el video. Ajá, les guste, pero es que me molé me mucho. Pero bueno, adiós.